hola amigos míos buenas noches que me disculpen lo que pasó hoy en el día estaba en un lugar donde no tenía conexión espero que las personas que estoy etiqueteando y que no estén de acuerdo por favor simplemente quiten su etiqueta y me disculpa eh esta directa pretendo que sea lo más corta posible porque no voy a ser concisa. Voy a hablar de algo que está ocurriendo en, en Cuba en estos momentos eh, y que no nos dejemos engañar y mucho menos nuestro querido pueblo. ¿Ya? Eh, perdonen a los que he etiquetado y que de cierta forma no, no estén de acuerdo. Mi pueblo, tienes según desde el día primero hasta el día 5 de feriado, ¿no? Tienes desde el día primero hasta el día 5 de feriado, qué bien. Y no te has preguntado por qué, te puedo decir que para mí el gobierno al darte esos cinco días de feriado lo que te está haciendo es un parón silencioso de su parte. Para que el pueblo no se preocupe y para que crean simplemente, hola mi hermano, gracias por estar acá. Hazme favor, avísala a quien tú sabes, you see me. Bendiciones, mi amor, dicioso, son los ojos que te vean. Espero que en algún momento me escribas. Ok. Alcomambi, gracias por estar acá. Sabes que, que te llevo en mi corazón siempre. Y por favor, eh, si puedes, comparte la directa para que llegue a más personas. Buenas noches, yo también te amo. Tú sabes que yo también te amo, Isini. Yo también te amo. Eh, lo que les estaba diciendo, y es lo siguiente. Eh, el gobierno cubano lo que está haciendo es un parón silencioso, señores. No le está dando feriado a ninguno de ustedes. No. Está haciendo un parón silencioso, disimuladamente, y lo está haciendo. Hola Luis, hola, gracias por estar acá. Entonces, lo que estoy llamando es al pueblo que no le den esa oportunidad al comunismo. No se la den. Ustedes son fuertes, la fuerza la tienen ustedes. Okay la fuerza la tiene el pueblo, y es ahí donde tenemos que llegar. En cuanto, eh, les puedo decir que esta leyani que le va a hablar hoy, es una leyani que a partir de hoy, no es que venga diferente, es que le voy a decir las cosas a cada uno como las lleva ok, yo no tengo que, como me dicen que soy copia de copia, no, yo no tengo que copiar a nadie, yo soy libre y siempre lo he sido, y voy a decir las cosas como son, a cada uno como las lleva, ok, y voy a empezar primero por la señora linda y tu rey, mira linda, eh, las mujeres como tú, mami, solamente se pueden comparar con el estiércol o con la basura. Porque todo lo tuyo es que no aguantemos presión. Yo aguanto la presión de tu olla, tú sabes por qué, porque está obsoleta. Te estoy hablando clara y como yo soy. Ya me voy a dejar de ser esa refinada y esa es porque la vulgaridad se mata con vulgaridad. Espero que comprendas eso. Ok, claro, una vulgaridad que quizás tú no entiendas el significado de mis palabras. ¿Me entiendes? Porque yo no me arrepiento de ser cubana ni nunca me voy a abochornar por eso. Y menos me voy a abochornar por ser desolar. ¿Oíste? Lo que sí me abochornaría es pasar por, eh, por una opositora. Como tú dices que tú no eras opositora, porque tú lo dijiste en una directa. Eh, pero no tengo un pasado tan bochornoso. Eh, tú sabes lo que tú estás haciendo conmigo, con María Teresa y con las demás personas, o con María Teresa y conmigo. Lo mismo que te hicieron a ti hace un tiempo atrás en las redes, cuando alguien te acusó de agente de opinión. Oíste, lo mismitico, pero todo esto te va a salir a ti en tu momento. ¿Ok? Lo único que te digo, yo tengo suficiente fuerza para aguantarte a ti y a 10 más como tú ok métete eso en la cabeza eh, paso página con... hablar del inodor y hablar de ti no se toma tanto tiempo señora Maso había una persona que le iba a responder hoy en mi directa al final yo tomé la decisión que yo no necesito que nadie hable por mí Gracias ahí por estar acá. Te voy a decir una cosa, Amazon. A mí me importa un lo que tú hagas con tu CULO, ¿me entiendes? A mí me, me resbala. Ni le tengo miedo a tu lengua, ni le tengo miedo a tus africanos, ni le tengo miedo a tus joyas, ni le tengo miedo a nada. Al contrario, cada día me lleno más de bendición. ¿Entiendes? ¿Entendiste? Mazó. Ok, pero pienso que usted se metió en este lío y porque ya esto es un lío, ya esto es un bochorno en la red. Gracias Ari por estar aquí mi hermana, gracias, te lo agradezco. Ya esto es un bochorno en las redes que lo que ustedes están cada día es tratando, dame un 5 Ari, tratando de dividir más y más y más a la oposición. Tratando de de dividirla, es lo que ustedes están cooperando, desilusionar a personas, de atacar a María Teresa Rafael y cuando saben que ella no se va a doblegar, y van a seguir, y van a seguir con la misma basura y la misma mierda, que me ataquen a mí me importa un cojollo, ¿saben por qué? Señora Virginia, porque le voy a decir, usted a mí me acusó de que yo en Cuba vendía medicamentos, para hacer una acusación usted tiene que tener prueba, ¿ya? Pero no obstante eso, le voy a repetir lo mismo que le dije en una directa. Ay, le la estoy tratando de señora Virginia porque usted en su directa me trató de Leyanis. Hasta bien que se me olvide tratarla así. Porque parece que ya le grabaron mi nombre. No es así, ya ya se lo grabaron bien en, en el casete, en el poco celebro que usted tiene. Mire, señora Virginia, le voy a decir algo. De todo el grupito de ustedes, hay quien sabe que yo no vendí medicamentos. Oye, averigüe bien mi vida y no se deje ir más por chisme, porque eso la deshonra cada día más, mientras más usted quiere brillar. Yo no tengo que brillar, señora. Yo lo único que quiero es la libertad de mi pueblo. Y creo que en eso, según la lengua de ustedes, estamos de acuerdo. Donde no estamos de acuerdo es que María Teresa, que no presentó... De debilidad sino tratar de llegar a un entendimiento para poder concentrarse en la lucha por Cuba les dio la oportunidad les dio la oportunidad de, de llevar a cabo eso y ustedes no lo aceptaron y como no lo aceptaron entonces siguen en el chisme en el brete en el chanchullo por favor compartan la directa yo preciso que compartan la directa para que no se vuelva a caer Ok. Y den caritas bravas, caritas buenas, den de hito, lo que ustedes quieran, pero para que no se vuelva a caer la directa. Eh, me tomé trabajo hacer esta hora por lo siguiente. En la, en la otra tuve que. Gracias, Nilda, por estar acá. Te quiero, Jaime Aranova, muchísimas gracias por estar acá. Y. Las quiero muchísimo para que, pero yo lo que le voy a agradecer es que me comparten la directa y que den like, señores, para que muchas personas entren. <tose> si esa gente lo que buscan es dividir, y seguir con la mentira y el chisme, mara, mara, a mí no me interesa la vida de nadie en lo particular, a mí no me interesa la libertad de Cuba, pero también me interesa estar del lado de la verdad y de la justicia, y hasta ahora siento que es así. Porque ese grupo de personas se ha mantenido diciendo que tienen pruebas de contra María Teresa, que tienen pruebas. Antes le decían que era de las dos, ahora dicen que no, que no es de las dos, que es no sé qué cosa. Y Entonces nunca se ponen de acuerdo. Cuando empezaron con María Teresa hace tiempo, eh, señora Virginia, yo sé que hace un año yo. Lo, lo que a mí me da la gana es decir el tiempo que me dé la gana a mí. Y usted no tiene que estarme rectificando, está, porque la que llegó a esta historia. A todo el chisme, al chisme, porque usted conoce la historia hace bastante tiempo. ¿Ya? La que llegó al chisme, a, hace poquito tiempo, se metió en el potaje, fue usted. Sin ser invitada, sí, no, le invitaron su gente. Porque ellos lo que están buscando, y esto es para todas las personas del exilio que me puedan oír, están buscando que se le sumen más gente en su mentira, para que esa mentira algún día, algún día se haga realidad. Y no se va a hacer realidad, señores, lo que están es dividiendo las personas fuera y dentro de Cuba oye dividiendo dividiendo hoy que usted apareció en el programa de moripopú moripopú yo soy la que te digo moripopú yo apareció en el programa muy ay que las personas ay señores usted sabe que yo tengo historiales de capítulos suyos ¿eh? siendo un déspota y un desagradable ¿eh? y un viejo cagalitroso Usted lo sabe, ¿Eh? Como mismo nos cogen a nosotros para todos los memes que le da la gana de hacer. Ustedes no saben que eso aburre, eso ostina, esto cansa, este chisme, este tira para aquí, tira para allá. Desgraciadamente tengo que usar las redes porque ustedes están locos, no sé, si piensan que yo los voy a llamar por teléfono, porque no me mi interés. Para que lo sepa todas las personas de Cuba cuando esta gente se comunican con Cuba, le graban la llamada, o le graban el video, para después utilizarlo y sacarlo a las redes a su conveniencia o a favor, porque aquí tenemos a Aymara Noda, y Aymara Nova hace cuestión de rectifica mi hermana, si estoy equivocada de casi dos meses eh, fue utilizada por estas personas para atacar a la persona de María Teresa Rafaeli bien ya le inventaron una historia de Maranoda que ya no les conviene y ahora hay que acabar con las chiquitas después que lo utilizaron. Y a eso es a lo que se dedican muchas personas de este pequeño grupo, de este clan, como le digo yo, como le digo yo, a destruir la vida de las personas en Cuba. Sin darse cuenta que tienen necesidad, que tienen que, que, que están pasando por situaciones difíciles. Bien, y entonces están utilizando a este eh, este método de utilizar personas en Cuba. Bien, eh, entonces, señora Masó, usted levantó la voz para acusar a María Teresa porque había atacado a Aymara Noda, y porque no la ha levantado a favor de ella, que la están atacando su propia gente, con supuestas mentiras, supuesto esto. Está bien, si la chiquita en un momento determinado cometió un error, yo también lo cometí y siempre lo he dicho, yo atacaba a María Teresa Rafael y, yo la atacaba, claro, yo nunca la hice en público ni en grupo. Que es la parte que ustedes no comprenden. Y no soy de, de la plantilla de pago de María Teresa Rafael, y que es la otra parte que ustedes no comprenden. Que uno eh, tiene sus propias ideas. No soy ni fría ni caliente. Yo tengo mi temperatura normal. ¿Ok? Uno se. Te dije solo. Y es la parte que ustedes no comprenden. Y señora Mazó, a mí no me interesa, gracias mi hermano por estar acá, eh, Efrén, a mí no me interesa si usted tiene chico o chica, a mí no me interesa si su marido se llama Sebastián o Luis, porque tiene que... ¿Me entiende A mí no me interesa si usted está casada con un español o con un africano. A mí no me interesa si usted lleva veintipico de años en, en España. A mí no me interesa nada de su vida. A mí lo único que me interesa de su vida es que usted se ha metido en la mía. Y en la de mi hermana María Teresa. Y que usted no está con la verdad, que está prefiriendo una mentira. Bien, bien. Y le voy a decir una cosa, para que no se me ponga brava. Usted es una persona bastante vulgar. Usted es una persona teatrista. U así mismo dicen que María Teresa me paga a mí. ¿y quién le paga a ella? Así mismo es, mi hermano. Exactamente. Así mismo es, así mismo. Vulgar. Y más aún. Bueno, el tema está en lo siguiente, señora Mazó. Eh, eh, aquí aquí habían personas, disculpen, por favor den like, me quieren tumbar la directica comparte la directa señora Mazo, aquí habían personas que, que querían salir, pero yo elegí a una sola, ¿y sabe a cuál elegí señora? a mi propia sangre porque usted, eh, al igual que estos señores de, del exilio bajo, se han cagado en mi madre, se han cagado en mi familia, han hecho lo que le da la gana. Bueno, miren, yo, ahí quieren a mi familia. Mi familia le va a responder lo que ustedes quieran, oír, Buenas noches, hermanito, bendiciones. Bueno, eh, la hermana de Lejani Márquez Galvez biológica, no es una improvisada. Hermana por dos sentidos, hermana de lucha y hermana de sangre. Maso, voy para ti negrita. Como dije en una directiva que di esta mañana, cortiquita porque me la tumbaron. No soy racista, mi marido es negro y mi hijo es negro. Y bastante que me gusta quemar petróleo, que se conce. Me encanta, me fascina, porque a lo que usted le llama pollo, mi marido tiene un perro rabo, que si la coge, el español no le hace nada. Bien, en cuanto a que usted se rescinga mi mamá, le voy a dar una opción muy buena. Pónganos parol, para que se pueda rescingar en ella y conozca una madre resinga. Porque ya que usted dice que la suya la conoce bien, usted no calcula quién es la mamá de nosotros. Si lo supiera, no la cogiera en su boca asquerosa. Esa es una. Y no he empezado. A ver, María Teresa. ¿Qué te puedo decir de María Teresa? Bueno, te diré que la seguimos porque la seguimos. Porque sus palabras son sinceras. Porque Diosito nos las puso en el camino. Si usted una vez estuvo en el camino de ella y la dejó partir, mi hermana no sabe lo que hiciste. Te lo digo yo. Ella no me paga. Si ella me pagara, yo estuviera del lado de ella igual que tú y fuera a España a arrastrarte toda, Porque yo así tengo barrio para arrastrarte a ti y a tu casa de meta. Tú ves que tú dices que tú tienes familia. Sí, Virginia Masó. Leyani también tiene familia, tiene hijo, tiene marido, no es tortillera, te advierto, tortillera si no es, eso me consta, que como le gusta a los rabos, estoy poniendo en tu nivel de vulgar, porque no soy así realmente, pero bueno, le gusta, le tengo que aclarar ese punto, porque eso que tú pones en las redes, que eres una asquerosa, que cada vez que abres esa boca es porque, Ovario, porque si los huevos mi hermana mira preocupate por hacer lo que tengas que hacer por tu Cuba como tú dices que es tu Cuba tú la compraste, tu Cuba pero no veo que haces nada en las redes por tu Cuba lo único que haces en las redes es insultar a María Teresa insultar a Leyani, insultar al marido de María Teresa insultar a la familia de Leyani, tú y todos los tuyos porque anoche tuve la delicadeza de mirar cuando tú estabas haciendo la directa. Con esta manito me sobran dedos de contar quién estaba en tu directa. ¿La que no estaba era ahí tu rating. Eh, No, y eh, tu rey ¿no? ¿Cómo se llama esa otra salapastrosa? Linda, linda. Esa a mí me sale esa, que era la que más le ponía conversacioncita, asquerosita. No más, y Cuba libre, eso ya. Yo no había más nadie por ahí que pasamos sus seguidores. Se fueron de copa. Ah, la verdad que estaba tomando se me olvidaba. Cualquiera se puede tomar una lata de cerveza. Yo misma puedo de aquí a la esquina y decirte: Mira, me la estoy tomando, que riquera mentira. Si usted vive en una casa y su esposo vive en otra, usted sabrá los por qué. Si usted no le quiere mostrar a su esposo a la publicidad, usted sabrá por qué. Si usted quiere, yo le muestro el mío. No tengo ningún pormenor. Al contrario. A ver, me hace falta más, más claridad para que el mío se viera, porque el mío es bastante prieto. Así que le no en Entonces, vamos para María Teresa. A ver, yo siento, aquí en lo más profundo de mi corazón, mírenme la cara, no me estoy gustando. de lo más profundo así de mi corazón, que ustedes le tienen una perra de envidia a María Teresa, que no le caben en el cuerpo. Ya no saben qué decir de María Teresa. María Teresa es Alcón Mambí. Te voy a decir algo. Yo conozco al Alcón Mambí. De hecho compartimos. Somos hermanos casa de B. No, amor, Yo puedo visitar ¿cómo? a María Teresa, caballero. Únanse en el canal. María Teresa es un país que yo no tengo ni siquiera pasaporte. Ya con eso te lo digo. Todo. Y sin embargo, sí puedo ir a casa de Alcón Entonces, no digan más que María Teresa B. No lo digan más porque te pierden el tiempo. A Mambí está en Cuba. Disculpen, que me ha gustado un poquito de tosita como han visto en Cuba, es muy cubano, y sufre mucho todo lo que nos pasa, y sufre bastante cuando ve que ustedes utilizan las redes sociales para chisme, y crear eh, este conflicto entre personas que quieren un bien, para así llamarlo. Debe unirse porque me interesa de una opción a ustedes, y no es cuestión de miedo, porque sí me consta que es tremenda señora que me quito el sombrero de ella decir que su salario, su salario lo iba a coger para alquilar algo, para reunirse entre todos ustedes, para mostrar las evidencias. Y que ustedes no hayan tenido esos huevos que tú mencionas, con esos ovarios que ustedes mencionan, para haber aceptado. Porque yo, teniendo esas pruebas que ustedes dicen tener, yo me hubiera enfrentado a María Teresa, siendo verdad las cosas que dicen ustedes. Pero como todo es mentira, y esto es un circo de payasada, como lo dije en un comentario que hice, cada payaso con su comparsa, y esta no es la comparsa de ustedes, se lo aseguro. Entonces, mis hermanos, vamos a, a, a olvidarnos de estos perros que lo que tienen es eh, dislocarnos. Lo que quieren es dividirnos. Ver, busca señal. Busca señal, porque... sí, mi amor. busca señal porque se te está oyendo. Mira, ven, ven, mi es Escúchame, escúchame. escúchame. Ve hablando para poder te escuchar. Dime. Ahí se te oye mejor. ¿Me escuchas ahí? Sí. Dime dónde me oigan mejor para que para pararme. Ahí, ahí se te escucha mejor. Aquí. Ahí se te escucha. Sí. Perfecto. Entonces, lo que ellos quieren es dividirnos y tocarnos de, de, de nuestros ideales. Y no lo van a lograr nunca. Las personas que tienen mala Teresa lo tienen porque nos queremos, porque es de corazón, porque la sentimos sincera. Cosa que con ustedes no pasa lo mismo. Se los digo yo. Él no tiene necesidad de pagar porque si ella pagara, fuera millonaria. ¿Eh? Sí, esa es la equivocación que tienen ellos. Fuera millonaria para poder pagar. ¿Sabes cuánto vale pagar a un cubano en estos momentos? Ellos no alcanza la plata. Entonces, por lo tanto, y demás. No sigan eh, creyendo esas estupideces de la linda y tu bebé. eh El pajarito, de este, Maflo. Eh, virulichi. Cuba Sos. El Cuba libre Sos ese, Que no sé no. quién es porque no pone. Ah, porque es la otra. Espérate, espérate, que me acordé ahora. Cuba será libre. Cuba será libre. Este mismo, que fue el otro que estuvo en el canal, en dándole eh, como me a ella. A ver. No estoy peleando, papi. A ver, ¿qué sucede? Eh, dicen de que María Teresa usa perfil falso. ¿Y cómo da su cara? No lo entiendo. Si usara perfil falso, no hiciera video. No eh, hiciera estas cosas en vivo, que uno la pudiera ver. No entiendo, pero bueno, ¿a qué voy a sacar un perfil falso si me estoy mostrando el mundo? Discúlpame, lo que pasa es que esta gente está demostrando eh, su mediocridad, porque si ellos se hubieran puesto a revisar el perfil de Coman B, vieran que de los inicios del Coman B no tiene nada que ver con María Teresa, no tiene nada que ver ni con sus amigos, fíjate. Que esta gente no se toman el trabajo tata, de hacer tata, mi amor, el problema es que ellos tienen que buscar algo para querer entretener a alguien. No sé a quién, pero bueno. Y para querer dividir, que es lo que no van a lograr nunca jamás. Y es, lo, y es la conclusión que ellos no han sacado. Al contrario, a muchos más. Y cada día que pasa se unen más. Y se unirán más. Y entonces, hablando casca. Cascarita. De piña, como hacen ellos por las redes sociales, que se llenen esa boca de cochinada, porque a mí me da asco. Yo no sé cómo ese pañal está con esa mujer. Porque además que de oírla hablar. ¡Échate para allá, fulano! El tipo es ella. Para mí, Virginia Mazó. No lo dice Leyani, lo digo yo. Mira, no lo dice Leyani, lo digo yo. Usted es tortillera. Así, a lo vulgar. Tortillera no, porque era una persona que hace tortilla, en un sartén. Usted es homosexual, macho, varón, masculino. Lo digo yo, ven a Cuba. Yo no voy a ir a España, no tengo no tengo pasaporte. Y un pasaje me cuesta una pila de pesos y no tengo. Y para poder ir a España, tienes que darme parón a mí, a mi marido y a mis tres hijos. Para poder ir a España si tú me le pones parar a todo el mundo, yo voy a España y te lo digo en tu cara para que me saques un machete ¿Qué, ¡Qué miedo tengo yo a los machetes mira te puedo enseñar todita ¡Ah! y no fue una mujer que conste no fue mi compromiso, porque no, yo no tengo pu eh, mujer yo tengo hombre, me gusta mucho para que no vayas a inventar una historia ahora bien? entonces ¿Qué te sugiero? Que dejes a María Teresa tranquila, dejes a Leanne tranquila, dejes al esposo de María Teresa tranquila, dejes al esposo de Leanne tranquila con sus hijitos, que ellos tienen una vida, la cual usted no tiene ninguna. Déjala tranquila, porque mientras tanto usted la siga molestando, yo, en lo personal, voy a seguir diciendo más cositas. Y si tanto le molesta que le digan cositas, no, diga ¿a usted, ah, le voy a decir algo, con respecto a la foto que le sacaron, de no sé dónde, supuestamente fue una compañera suya, yo tengo una fotito de Facebook, donde yo se la tiré a usted en una directa, y si yo entro a Facebook y busco su perfil, de ahí yo saco todo lo que me salga del bollo, no suba a Facebook para que no la, la sea, le, le copien, Sí, porque ahora es una figura pública. Usted es una figura mencionada por los ovarios y los huevos. Entonces yo por mis ovarios por mis huevos cojo la foto que a mí me dé la gana coger. Y el día que me pongas a tu marido ahí, también voy a coger la foto. Y si me gusta, a lo mejor te voy el negro. Que es muy difícil porque los españoles tienen, mira, hace, con los españoles se hace tortilla. Sí, se lo digo yo es lo mismo, caballo grande, caballo pequeño, a no es lo mismo. Entonces, es todo cuanto quería decirle a usted en lo personal, lindito rey. Yo no sé ese nombre que se lo puso, porque de linda usted no tiene nada. La lindura se le fue para el culo. A lo mejor eso es lo que tiene linda. Ah, Virginia me parece porque usted dijo, ahora que me acuerdo, voy a hablar con usted porque me conté una palabrita que usted sonó ayer, de la cual me llamó mucho la atención: que si le hacían una directa hoy, usted iba a enseñar el culo y el bollo. Estamos ahí. Haga la directa, ya tienen mi nombre ahí, Deme paulínme a usted para que me muestre ese culo y ese bollo. Para yo decirle cómo lo tiene, porque aparte de ser costurera, tiene córdoba. Le puedo dar un, un miti de todos los problemas que tiene en ese bollo, en ese culo. Que seguro que a la N no le va a gustar, pero si sí tengo personas aquí que le van a agradar ver un culo, y más que están en España, si pagan mejor. Bien. <risa> Creo que Tomás te equivocó a ponerte ese nombre, a mí que, que es un nombre falso que usted no tiene ni el nada. nada, no sé por qué le pusieron linda y tu rey, no, no es el y tu rey, sino lo linda, nada más meme, es un espejo que hace el meme usted misma, que le aseguro que va a coger bastante dinero si no usted misma el meme, las personas tranquilas, las personas honestas, las personas que, que andan en algo bueno, las hijas de Dios, la que no se mete con ustedes si ustedes no la provocan, déjenla en paz, no como más cascarita de piña, que está escasa, bastante casa cara, por favor, se los voy a pedir. Yo quisiera estar en este momento cerquita de mi hermana que yo le iba a hacer una visita a ustedes, para que ustedes conocieran, esta blanca, lo que da, soy blanca por fuera, pero negra por dentro, y no tengo la dulzura que tiene Leyani, que es una persona estudiada, que es una maestra, yo no, yo desde chiquitica, soy de la calle, yo desde chiquitica, ando en los montes, soy guajira, como dice, la maso ella es de Guajira, no sé de dónde. Pero yo lo conozco en Cuba entera. Es un caso que sacaste, Mazocita, aquí Mira, identifícalo bien. que yo me conozco aquí como la palma en mi mano. Y a ese viejo nunca lo he visto. Por favor. Por favor, mija, hablen con la verdad. ¿Qué les cuesta? Virulichi. A ti. ¿qué te voy a decir, tienes no miedo? No voy a se te está contando la voz, Cuba. Ari. se te está contando la voz. Dime, dime. La voz ya se está te... contando. Ahí, dale. ¿Me oyes? Sí. Desde Cuba, tengo suficiente valor para defender a mi familia. ¿Quiénes son mi familia? María Teresa. Leyani. El marido de María Teresa. El marido de Leyani. La vida de María Teresa y la vida de Leyani pertenecen a mi vida. Entonces, te voy a dar un consejito sano para que no digas más que si tienes miedo, que si eh, estás entendiendo por los daños que ya te han provocado. Yo usted, Métese en su casa, que a su edad es para que usted esté en su casa, fuera de las redes sociales, fuera de chisme, fuera de brete, porque a veces es una mujer, papagaño, si, si, si, si, si, si, igual que las demás mujeres que están ahí, y no veo que hagan nada. Si quieren, me pueden reportar las veces que le den la gana. No les tengo miedo. Cuando no sea por aquí, va a ser por otro lugar. Voy por el repito. Dejen a Leyani en paz. Dejen a Madre Teresa en paz. No se metan más con ella. Porque Leyani no paga. Leyani no tiene con qué pagar para entrar. Leyani se fue hace muy poco para Brasil. Usted es pejueluda. Leyani somos hermanos de este también. Se me había olvidado. Tú tienes y yo también. La madre de nosotros nos hizo corta de vista. Tenemos que usar el juego a ver más. Sí, porque ya te llama la pejueluda de Brasil. Sí. Mira la espejo de Cuba arriba pero es que ella Hasta también es usa ella también usa no formo. no no ella se lo quita de vez en cuando pero nosotros somos permanentes mira la espejuelúa a, a lo mejor nos llaman así a partir de ahora la espajuelúa entonces <ríe> eh, un poco de cocidad no viene mal al caso pero ella ni no tiene dinero para pagar de ella en hace muy poco y no tiene recursos como para estar pagando a personas si no me, si no me manda dinero a mí que soy su hermana te aseguro que no se lo manda a nadie si no se lo manda a su sobrino que fue la primera en cogerlo porque ni yo que soy su mamá fue la primera que lo cogió cuando nació este mundo en plena calle si no le manda eso a su sobrino, ni le manda medicina ni le manda nada a eso a su sobrino me imagino y estoy convencida que más nadie ha nada el primero es su sobrino. María Teresa tampoco tiene necesidad de pagar, porque con lo sincera que es, el pueblo se le va solo. Se le va así, mira, como si fuera un imán que atrae en verdad. Así que piden el tiempo. Virginia Masó, ahora que hablé de medicamentos, voy a contar de algo. Es que usted es negra. No sabe por qué usted me llama dando la atención, que las palabras de usted se me pegan tanto. Espera, que viene una moto y después no se oye. Que esto es muy importante. Virginia Mazo, Usted acusó a mi hermana de vender medicamentos. Usted sabe lo que usted ha hecho. Usted tiene prueba usted dice que usted ha mandado medicamentos para Cuba del corazón y que usted lo ha donado a no sé quién, que le ha costado una pila de peso. Usted sabe qué cantidad de dinero se ha invertido en regalar medicamentos a cada cubano que lo ha necesitado, sin importarnos quiénes son. Porque yo estaba en el grupo de mi hermana, repartiendo medicamentos, y ella daba medicamentos desde una punta hasta la otra. Incluso hacíamos cardosa y repartíamos para esas personas discapacitadas, para esas personas que no tenían a ver un plato de comida que llevarse a la boca. Y no porque nos mandaran dinero y compráramos las la cosas. la poníamos nosotras del bolsillo de nosotros. Eso hacía Leyani. ¿Usted alguna vez lo ha hecho? Le pregunto. ¿Usted alguna vez ha donado? 100 dólares para comprar medicamentos para regalar a un pueblo cubano. Me parece que no. Porque nunca le di. Entonces no puse más a Yanni de vender medicamento, Porque si ella lo hubiera vendido, que me consta que no fue así, pero si lo hubiera vendido, fue el medicamento que su familia le dio a Yanni para que le vendiera. Ese medicamento que usted hacía llegar al corazón a su familia para que su familia se lo diera quien a Leyani que lo vendiera. Leyani cuánto valía el medicamento mi hermana. Entonces si su familia nunca se lo dio, si su familia nunca se lo dio, y si supo de Leyani, porque Leyani era muy mencionada por los donativos que hacía. Y te quiso decir que Leyani vendía medicamentos, era porque tu familia te robaba el dinero. Vendía los medicamentos de ellos. No Leyani. Porque yo tengo pruebas, pruebas de las personas que se le daban medicamentos, pruebas para si te da la gana, no es que probar no ese gusto, porque no van a tener más personas más caídas. conmigo, es suficiente. Pero si tengo pruebas de nombres de personas que yo le daba medicamentos gratuitos, y de donde vivía ni a Llegana, y donde vivo yo, hay que dar tremenda perra a rueda. Entonces, por lo tanto y demás, no acuse más sin razón ni motivo. Usted no tiene derecho de meterse y entrometerse en la vida de nadie. Y no es Leyani, vuelvo a un ratito, es Araí, tu pesadilla. A partir de ahora, no es Leyani, es Araí, la que no te vas a dormir por las noches. ¿Oíste? Déjamelas tranquila a las dos. Mi hermana, cuentas conmigo y si por alguna casualidad esta negra asquerosa, tanquetera, pata sucia, de orilla, te dice algo o te manda alguna amenaza, házmelo saber, que yo desde aquí de Cuba le voy a demostrar a ella que yo sí tengo huevo y tengo barrio, ambas cosas, soy mafrodita. Tengo huevo y tengo varios Lo que no tiene ella. Que tanto en la boca porque si los huevos, porque si los ovarios. Yo lo voy a demostrar a ella que yo si sí tengo huevo y tengo varios Pero a te tiene que dejar en paz. De una forma u otra. Te quiero un montón. Seguimos en la directa, porque no me voy a ir. Seguimos aquí. ¿Tienes algo que decir, mi amor? Te amo. <risa> te amo. <risa> te amo. <risa> te amo. No, lo que voy a dejarle un pequeño mensaje, porque en realidad no quiero hacer esta directa muy larga, pero si sí, hay unos tonitos ahí que quiero tocar. Gracias, mi hermana. Eh, nada, déjame bajarte. Ok. Eh, gracias por estar acá. Los que se han ido sumando, por favor, de a corazón, compartir la directa porque preciso que, que esta directa no se caiga. Eh, señora Virginia, ahí tuvo su respuesta. Yo a una flor de poco rango, cuando la sacan del fango, al fango a devolver, eso se lo dejo a usted. Yo no, no me he visto ni de machetera, ni, ni, ni me he visto de sexy para aparentar lo que no soy, porque en realidad, quien tiene que saber lo que soy, lo que doy, lo que valgo, soy yo. Usted está en un error conmigo. Al igual que la tu rey. Tu rey, a partir de mañana, no busques a nadie más. Como tú te tomas el esfuerzo tan grande de hacerme esos memes tan bellos, eso tan grande, de hacerme esos memes, porque llevan trabajo, mami, si sí. tú tienes que dedicarme a mí en el día, por lo mínimo, eh, aproximadamente de una hora a, a tres horas día. Ok, bueno, como tú te has dedicado a mí, yo a partir de mañana, mami, te voy a dejar caer todos los días, lo que más te duele, y tú sabes lo que es. no lo busques por ningún perfil, están en el mío. va a ser por el mío oíste ya estoy abiertamente contigo tu rey y vamos a ver cuál de las dos aguanta más presión oíste todo va a salir por el mío para que vengas aquí a Brasil ven si tú tienes bala tú tienes bala tú te atreves a venir aquí a Brasil antes de ir a una convocatoria a tirarle a la dictadura? ¿Tú te atreves a eso? Porque sabes bien que tú a la dictadura no le tiras comunista, porque el rey, tú eres agente de opinión te estoy diciendo que tires unos añitos atrás, que antes de salir todo esto, a ti te sacaron en las redes como agente de opinión y no te digo más porque no soy la persona más adecuada para decirte eso en este momento. Pero tú, tú, comunista linda y tu rey, vas para abajo. Y lo que va a salir tuyo, lo que voy a sacar yo, lo saco yo. Mi perfil, yo no tengo más perfil. Yo no tengo más perfil. ¿Sabes por qué? Porque esa parte personal contigo. Personal, porque en el programa de Moripupú estabas dándole órdenes a Moripupú, tú y el señor Bonifacio Virulichi, o José Augusto Jiménez, o Isaías Cabrera, porque ustedes sí tienen perfiles falsos. Bastante. Bastante tienen. Entonces, eh, Boquejaiba ya que, de, que a mí puede ser que se me caigan los dientes como dices tú bueno yo sufrí eso en Cuba pero esa boca es ayuda tuya de nacimiento de tanta cirugía que te estás haciendo ¿oíste? porque por lo menos así como dice mi esposo yo tengo pelo y mira, mira se mueve natural, míralo y mira así que con la mierda, se pierde el envase, mami. Eh, les voy a decir algo a los presentes. No se dejen engañar más por ese tipo de gentuza. Porque María Teresa Rafaeli no cometió una debilidad. No. María Teresa Rafaeli dio una oportunidad. Que buscaron que ahora esa leona venga con más fuerza que andan en las redes tratando de tildarla, de que mira, de que como moripupú, no déjala, si yo quería verla así. No, señora. ¿Usted sabe que, Si usted estuviera en el lugar de María Teresa Rafael, las pocas reñitas esas que te quedan modelo porno, ya se te hubieran caído. Sí. Porque no creas que estoy obsoleta de lo que está corriendo en las redes. ah en que conte. Ni conozco, ni quiero saber quién es el señor Miguel, Miguel, Miguel Lastre. Ese señor ni conmigo, ni con María Teresa, ni con ninguno de nuestros hermanos tiene nada que ver. Pero desde aquí le agradezco lo que está haciendo. ¿El ¿Por qué lo está haciendo? No sé. Si es la dictadura para seguir dividiendo, tampoco sé. Porque pienso que si ustedes le están haciendo a la gente la dictadura, ellos no tienen por qué estarse metiendo más. Si ustedes están haciendo el trabajo perfecto. Bien. Pero yo sí si no me voy a callar. Ni me le voy a callar la dictadura. Ni me le voy a callar a ustedes. ¿Oyeron? Porque ustedes son los únicos santos de esta historia. Y mafló. Mafló, mafló. Delincuente de alcantarilla. Ladrón de cadena. ¿Por qué no dice cómo fue que llegaste a España? ¿Eh? ¿Por qué no dices que un ángel puede caer del cielo? Como dice, y te sacaron las fotos también, y que con tema, flow yo, la voy, yo yo, yo, creo que la tengo en mi perfil porque me etiquetearon, pero la voy a seguir poniendo, para que la gente se acabe de dar cuenta del tipo de tela araña murosa que tú haces. María Teresa no le dio la gana de servirte ¿sabes por qué? porque su trabajo cuesta para tú venir de Lindón a vivirla no, tú viviste a la persona que te sacó de Cuba bien tú viviste a esa persona pero tú por lo dañino que eres no vas a pasar de ser hoja de tamal oíste Gigolo de pacotilla. Ladrón. Porque fuiste disciplina. si sí, tú fuiste disciplina. Tú fuiste disciplina de prisión. ¿Cómo que no? Y mujer de los policías también. Y de los demás. Tú fuiste tremendo disciplina. Tú fuiste disciplina. Bien. Pero, pero, pero, pero, Lo que tienes que ver, esa persona que subió aquí. Que sabe también de eso. Yo no quiero eh, más te voy a decir una cosa. Para no te equivoques, puedes hacerme 10.000 memes. A mí los memes me están haciendo famosa y se los agradezco. Y no me molestan. ¿Tú sabes lo que me molesta? Que los lamebotas, mm -hmm. chismosos, los breteros, los chanchulleros y los, y los agentes de opinión que siguen con esta historia, no la terminen. No la terminen. Y cada día se les va a demostrar a ustedes, se les va a demostrar a ustedes, no, se les va a demostrar a todo el mundo, que María Teresa en Cuba tiene quien la escuche porque ahora mismo esto que está ocurriendo del día primero al día 5, todo el mundo dice, ay, cambiaron el acto para el día 5. No, señores, lo que está habiendo en Cuba ahora mismo es un parón, pero de la dictadura, y lo están tapando con esa historia. No se puede ser tan ciego. Cinco días, cinco días de feriado en un país que se dijo que a partir de hoy Solamente van a tener cuatro horas de luz al día. Piensen. Yo no entiendo cómo es que la oposición no se ha dado cuenta de que esos cinco días es un parón por la dictadura, señores. Esos cinco días vamos a sacarle cuero. Porque no tienen con qué moverse. pueblo de Cuba, la libertad depende de ti, no del exilio, el exilio te puede apoyar, la parte digna, porque de estos gente de opinión no esperen ningún apoyo, la parte digna te puede apoyar, y alrededor del mundo hay muchísimos hermanos que te van a apoyar, claro, hay que sostenerlo, para que dé tiempo, que esos hermanos lleguen porque hoy mismo yo estaba hablando eh, con una persona y le dije mi isla mi, mi país es una isla cárcel se lo, lo repetí está rodeado de, de agua y no tiene por dónde salir pero también se, se dificulta la entrada y si tu pueblo no arremetes contra esa dictadura nadie lo va a hacer por ti piensa que es día que ni el gato se quede en la casa, no hay prisión para tanta gente, y ahora que no tienen combustible, ahora que no tienen que moverse, ahora es el momento, ahora es el momento de mostrarles a dictadura que no son nadie, que no los queremos, que son unos asesinos, y que tienen que pagar, tienen que pagar, con la misma moneda con la que ellos han cobrado, sin compasión. ¿Ve, señora Virginia? Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo, para que usted vea que usted, el otro y el otro y el otro, que salen a las redes, al final hay un solo objetivo. La diferencia, la marca en que ustedes defienden una mentira personal tratan de ocultar una verdad personal ¿me entiende? María Teresa Rafaeli es una voz que el pueblo de, escuch de, eh, del pueblo de Cuba escucha como lo escuchan muchos hermanos en, en las redes sí, sus directas son largas, pero son constructivas y no repite casi nunca lo mismo bien y enlaza una cosa con otra Y eso es lo una de las cosas que ustedes envidian. Es un talento. Es un talento y no es política. Solamente quiere la libertad del pueblo de Cuba. Que nació el 11 de julio. Uf, ya estoy cansada de repetirlo. Muchos de los presos políticos hoy que están en Cuba nacieron el 11 de julio. Antes no había habido el valor suficiente para hacerlo. Bueno, ella pensaba en una historia. Ella se centró en crecerse, crecerse en tierra de libertad en Estados Unidos. Bien, se creció y pensaba que ayudando un poco mejoraba la situación. Bien, tranquilos porque ella despertó el 11 de julio. No tiene que tener araya un, un galardón, no tiene que conocer la historia de la FIA, la PA, Virulichi. No, señor. Tú conoces la historia porque tú en Cuba fuiste opositor dentro de prisión. Dentro de prisión conociste eso. Te pusiste a estudiar, te pusiste a estudiar. Y bueno, ok, tienes 75 años, papi. Claro, estaba en la obligación de conocer. Pero tú eras una persona, señor Virulichi. Déjame no ofenderte. No voy a decir que... Pero nada, tú sabes que a mí me encanta hacer tu pesadilla. Eh, tú eres una persona que tú hablas una cosa y después dices otra. Ya tú, tu, tu, tu raciocinio no está completamente en sus cabales. Desde que te metiste, tú estoy aquí. Tu enfermedad avanza. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Así que no exijas que los demás que hacen la voz por Cuba tengan que conocer la historia, ni no están ni pertenecer a un a un grupo político, ni a un partido, ni a una organización. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que para levantar la voz por Cuba, para querer una Cuba libre? ¿eh? Hay que tener historia, galardones dijo eso, ni rendirle homenaje a nadie, tú estás en un error, eso nunca va a pasar, ¿ok? ¿Me entendiste, Virulichi? Y para que no te hagas más el santo, me parece que voy a tener que empezarte a repetir tus episodios, para que la gente siga viendo el Virulichi eh, desfondado, desfalcado, eh, eh, cagalitroso, todo lo que tú quieras. Porque al final tú me has ofendido a mí como te ha dado la gana. Tú, tú me has ofendido a mí como te ha dado la gana. Todos me han ofendido como le ha dado la gana. Así que a partir de mañana, no sé qué es. Y brujería. A ver, creo que una... ¿A quién me puede decir los tachos de un central? Hola, mi hermana, gracias por estar acá. Eh, los tachos de un central son suficientemente grandes. Pero me parece que no, que las calderas son mayores. Me meten en una caldera, señores. Estoy cansada de decirles que yo tengo un Cristo Rey también. Que yo no creo en santería ni en brujería. No creo, aunque la respeto, eh, lo, los yorubas, los paleros, yo respeto todas las religiones. Pero yo tengo la mía y creo en ella y sé que me protege. ¿Me vieron? Eso espero que les quede claro. Espero que les quede claro. Sigan tratando de hacer leña de un árbol caído. Que ustedes mismos se están marcando. Que dicen, dicen que es María Teresa, no. Ustedes son los que se están marcando como agentes de opinión. Ustedes son los que se están marcando como chivatones. Porque si vamos a retomar atrás, el año pasado, el nombre de Willy no se lo quitaban de la boca. ¿Quién estaba chivateando aquí? ¿Qué mensaje ustedes querían a través de las redes hacer llegar a Cuba? ¿Cómo lo hicieron llegar? ¿Ya? Siguen utilizando personas dentro de Cuba, mujeres, explícitamente, que tienen X necesidad. Yo no soy nadie para crucificar a Aymara Noda. No soy nadie para crucificarla. Ustedes la usaron y la crucificaron. Ustedes la usaron siguen jugando con los hermanos dentro de cuba bueno pues yo a figuras públicas y no públicas y el que quiera puede hablar por WhatsApp se los voy a seguir poniendo aquí y saben qué, ustedes pueden seguir sumando más gente por ustedes con su mentira que yo voy a seguir perseverando porque si yo no perseverara si yo no perseverara yo no estuviera levantando la voz por mi pueblo y esa es la parte que ustedes no miran ustedes atacan más a María Teresa que a Díaz Canel ustedes buscan más apoyo en contra de María Teresa que en contra de la dictadura ¿por qué será? ¿por qué será? hagan sus conclusiones. Lo que hace falta es que ahora, esos que le dijeron a María Teresa de aguantar la prisión, que sepan aguantarla también. Porque ya, ya la persona que le dio la oportunidad no la va a dar. Ya ya tiene todas la respuesta. Porque ya, hola oh, hermana, hola. Oh, No, nada, no pasa nada María Teresa, no se preocupe, no pasó nada. Eh, solamente estoy declarando algunas cositas que pienso que tenía que decir hoy y que intenté hacer una directa por el día, no me salió y esperé la noche y arreglar algunos detallitos que tenía en el día y ya la directa está aquí y ya lo que había que decirle se ese directo rico, y estoy terminando explícitamente con, con tu persona. Estoy explicando lo que yo entiendo de la María Teresa que yo conozco. Estoy explicando que diste la oportunidad y eso no fue ni miedo ni nada parecido. Eso fue una oportunidad para que todo se uniera en nombre de Cuba. Para levantar la voz por Cuba y para ver cómo se da la libertad a Cuba. ¿ya? Pero al no reaccionar ellos, o sea, reaccionaron a su manera. Que ahora no se sé quejen de la leona. Que no se sé quejen de la leona. Y, y morí, pum, pum, pum. déjame decirte algo antes que se me olvide. María Teresa, <coughs> disculpe. María Teresa no trató de acabar con tu programa. No. Tu programa lo acabaste. Tú, tú misma, porque has, costum has acostumbrado tu programa tanto al chisme, que el día que no lo tengas vas a perder mucha audiencia. Claro, la audiencia de ustedes la conocemos, bien, son los mismos, con diferentes perfiles, pero los mismos, bien, la conocemos. Pero María Teresa no es quien trató de acabar con tu programa. Tu programa estuvo una vez al aire, lo quitaron, tú tuviste problemas, tú esto, tú lo otro. Después lo volviste a sacar, volviste a parar durante no sé cuántos días. Ahora quieres volver a sacar el programa. Empezaste con chisme. El día que tu programa no tenga chisme, tu programa solo va a ir de picada. ¿Y sabes por qué? Porque a la gente mala como tú, Moraima Pedroso Moripupú, todo no le sale bien. Todo no le sale bien. Recuerda eso. Recuérdalo bien. Esa oportunidad se acabó. Ellos se encargaron de hacerlo los sememanas. Eso es lo que estoy haciendo de llegar a ellos. Bien, también le hablé al señor Maflo, que vi unas cuantas boberías que ha puesto por ahí. Y es una lástima que un cartel tan grande y tan bonito, que ha recorrido hasta aquí, hasta Brasil, que dice Díaz Canel Asesino, hayan puesto lo que pusieron. Un momentito. Ya te asisté, mi hermano. Tara, te pedí, ven, Oliven, te pedí que me uniera. ¿me escuchas? Sí. Te pedí que me uniera porque eh, creí prudente este momentico, un segundito. Para que vean los racistas que son ustedes. Lo voy a mostrar. Se me dio la oportunidad grandísima. Cálgalo, cárgalo, mi amor. Para que vean que yo, mira, mira quién está aquí, ¿Quién es esa? Tía. ¿Quién es esa? Tía. Tía. Dime, tía Estamos en directo. Estamos en directo. Eh, ya vieron los racistas que pueden ser María Teresa, leyani ya lo vieron, ¿Verdad? Entonces, aquí tiene Virginia Masó, tu respuesta. Mañana vamos. No, Cuando quieras, continúen con la grasecita, mamá. con ambas dos inclusive, para que ustedes mamá, vean no, una mamá. cubana sacar un machetico, como la que tú sacas acá, Radato, Virginia Masó. Esta es la... Aquí estamos a favor de Leyani y de la Teresa. Y no son ellas dos nada más, ni somos nosotros dos... Es un pueblo, es una Cuba, que a ustedes les falta persona, es todo una Cuba, mira, hasta un inocente, míralo ahí, mira, ¿Eh? mira quién está ahí, mira, hasta un inocentico ahí está, mira, para que lo vean bien, miren, es oscurito, apenas casi ni se nota, pero es mío, no hay racismo. Era eso lo que quería mostrar, mi hermana. Para que vea los rafita que ustedes son. Ya ves con papá. Para que me dale. Ve con papá para fiarlo. Así no. Voy a bajarte, Ari. Gracias, mi hermano. Ya bájame, tata. Eso es para que usted vea, señora Virginia que ustedes mi vida ni usted, ni ninguno de esos depredadores saben nada, nada. Ojo, mi hermana ha subido acá, pero mi hermana no ha tocado ningún tema político. ¿Sabe por qué? Porque ya yo en ninguno de ustedes confío. Solamente dijo que es mi hermana en todos los aspectos piensa diferente si sí, piensa diferente. Pero ustedes saben que en Cuba hay una ley mordaza, ¿verdad? Y ustedes la pueden utilizar en contra de ella, y ahí enseñó la familia, y ¿sabe por qué lo hace señora Virginia? Para que vea que tiene más ovario que usted, porque fuera, grita cualquiera, ahí adentro, es que hay que demostrarlo, y más las mujeres de hoy en día, que lo demuestran cada día, y no es precisamente, solamente, yendo para arriba de lo, de, del comunismo, no señora. Sino sobreviviendo cada día dentro de ese pueblo. Porque lo que usted le manda el medicamento es una sola persona. ¿eh? Yo me ocupo todos los días de este mundo. De ver cómo resuelvo situaciones. Sin contar con el exilio. Bien. Enseñarlos a resolverlo entre ellos mismos. Así que, señora. Mazo. Aquí le queda clara una cuanta historia, ¿verdad? Esa, le digo que va a ser su pesadilla. Yo en lo personal de usted. Llegado el momento, me voy a ocupar. Llegado el momento. Ese está dentro de Cuba. Ese está en la caliente. Ese está donde supuestamente la ADP está funcionando. Y es una de las tantas personas que nunca ha tenido un reconocimiento ni necesita un reconocimiento en redes. Y no porque sea mi hermana, sino porque sé que los tiene bien puestos. Así que señora Masó, utilice su machete pero para su misma hierba. Y es Guajira. Posiblemente más guajira del campo que usted. Le quedó, quedó claro. Más el mensaje te lo dejé. Y si, si parece que tú quieres que la gente que verdad de la Habana te conoce, vayan saliendo. Parece. Para que sigas poniéndome memecitos de esos guajipajeados, te voy a poner el que más te gusta. Pero te lo voy a poner donde más te gusta que te lo ponga ¿Está? Y lo voy a poner yo. Ven conmigo. Lo voy a poner yo. Tú en Cuba nunca fuiste nadie. Tú en Cuba lo que fuiste fue un c u -L o r o -T o Espero que hayas entendido. Eso fue lo que tú fuiste en Cuba. Para que ahora estés. Tratando de atacar a una mujer, ni nada de eso, ni hacerte ni un cojollo a la vega, compadre. Y te repito, puedes hacerme todos los memes que te dé la gana. No me molestan los memes, señores. No me molestan. Es que yo voy a retomar lo que yo sé hacer. A mí no me molestan los memes. Ahora, vengan para acá, para Brasil, y entonces nos arreglamos. Porque, señora más eh, les voy a decir una cosa. Yo no tengo que ir a España, mami. Tú estás en un error. Para mí eres una pile mierda. Y para ir a ver una pile mierda con ir al baño de mi casa en la mañana ya tengo. Sí mi hermana vive fur, fur, frustradísimo, eso no tienes que ni que decirlo. Él es frustrado diez mil veces multiplicado por diez mil más sumado diez mil más otros 45 mil más. ¿Sabes por qué? Porque nunca va a ir a hacer nadie. La maflo poniéndole la cancioncita ahí. ahí. Tú sabes una cosa maflo tú podrías tener temas buenos. Lo que pasa es que el artista es malo. Eso solamente. Malo y feo. Completaste. Porque papi, a ti un estilista no te arregla, créeme. Más bien un cirujano quizás. Ya que me coges tantos defectos a mí, yo te voy a decir lo que yo pienso de ti. Yo estoy en un país de libertad. Ok. <risa> eh, sí, estoy leyendo aquí. Eh, sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. No, eh. El, el de hipócrita, de adoptado, de lo que sea por ahí para allá, se le sobra. No, eh, lo que les quiero decir es una cosa ya para ir finalizando la directa. Que esta directa, miren, ¿por qué la he hecho tan en paz? Porque yo tengo un lugar que me dio paz. Y ¿sabes por qué yo puedo tener paz? Porque cuando uno camina con la verdad en la Mano, como dice mi hermana María Teresa y uno es limpio de corazón y uno sabe que nunca ha hecho ese daño que andan por ahí regando y uno sabe que está en las manos de Dios hay días que hay que tener esta paz que es como yo le dije a alguien de tu ya no la puede tener porque ella me dedica a mí en los memes que me hace al día por lo menos tres horas. Digo, Linda, si lo haces tú, porque a lo mejor pones a alguien a hacerlo. Bien. Eso es lo que yo creo. Pero vamos a dejarlo ahí por ahora. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Y como les decía, vine de un lugar que me dio paz. Y quiero terminar con paz el día de hoy, aunque mañana me levante dispuesta a la guerra. Oyeron, pero lo que tenía que decirse, se los dije, cantado. Bien, paso página con ustedes y voy a dar mi última voz, que es por Cuba, que es la que verdaderamente merece mi atención. Y ya vieron, es por qué? no solamente porque sea mi pueblo, no solamente porque mi pueblo se me está muriendo de hambre, no, sino porque yo sí si tengo guerreros allá adentro, cosa que ustedes no tienen. Y repito, mi pueblo de Cuba, ese feriado que te han puesto del día primero al día cinco, ojo, eso es una gran mentira, eso no es un feriado, eso es un parón por la dictadura. Ellos habían hablado de que iban a parar el país, lo están haciendo, pero bajo una mentira como de las tantas que dicen. Recuerda, pueblo, que te van a poner cuatro horas de luz diaria nada más. Depende de ti que estés alumbrado todo el resto de tu vida y que tus hijos tengan un mejor futuro. Yo no voy a poner nunca denuncias en, en mis directas porque de denuncias estás lleno en las redes. Ya, no denuncies, prepárate. ¿Te quedaste en tu casa hoy? Bien, bien perfecto, te felicito. Día 20 de mayo, si llegamos allá, si no se repite en 11 de julio antes, ¿bien? Para, para un general, para un general, cuando ellos pretendan y te quiten los feriados, ser tú el que no vayas a trabajar, cógete cinco días más, si al final esos cinco días de feriado, te van a matar de hambre igual, y tu familia va a estar enferma igual, no vas a tener medicina, entonces, Parón general, abajo la dictadura, que Conte lo estoy diciendo yo, abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel, ¿eh? Lo estoy diciendo yo. Y mire, señora Mazón, yo sí digo libertad para mis presos políticos, yo sí me preocupo por los presos políticos, incluso tengo familia del 11 de julio presa para que vea que usted no sabe nada de mí. Tengo un hermano de antes del 11 de julio preso, para que vea que usted no sabe nada de mí. ¿Qué sabe usted de lo que yo he sufrido, señora? ¿Qué sabe usted de lo que yo vivía ahí adentro? Y los de allá adentro saben lo que yo quise que supiera. Más bien, ubíquese en esos hermanos que tienen que salir de Cuba, que ya ahorita están presos. Daniel Casancedo le están pidiendo ocho años de prisión pero no los utilicen como utilizaron a Eloy Colunga y después lo de después de ponerlo a las redes. Mira, Aymara, ese es otro, mi hermana, para que sepas que también lo utilizaron. Yo sé que lo utilizaron, ya. Le prometieron Villas y Castilla y después que salió diciendo lo que ellos querían de decirlo, salieron diciendo que era un chivatón. Cuando a mí me conta, y espero que no equivocarme nuevamente con él, que no lo es, Conocía a Eloy Colunga como lo conocieron muchos hermanos durante años ¿eh? pero ellos siguen utilizando a la gente de Cuba, que puedan utilizarla en contra de María Teresa Rafael ojo exilio, ojo cubano, ojo mundo esta gente tratan de esparcir un veneno pero busquen un solo cubano de dentro de Cuba que hablen como lo que yo estoy poniendo aquí los que ellos han sacado. Han sido comprados. Y después ellos mismos lo han lo han tirado como chivatones. Como mentirosos. Ellos mismos. Después de utilizarlo. Así mismo es. Utilizaron a Colunga. Y después lo tiraron de G2. Y así hacen con muchísimas personas. Mira ahora mismo. Ellos no lo han dicho con las palabras exactas. Pero a Aymara, no, vaya el cartel lo puso ella misma, como dijeron ahí. Porque lo dijeron. Que a lo mejor el cartel de portal de su casa, después que dijeron que tú lo habías puesto, mi hermana María Teresa, dijeron ahí, en el programa de Moripi, que a lo mejor lo puso ella misma. ¿A quién se le cree? Entonces utilizan a las personas dentro de Cuba dentro de Cuba lo utilizan, ya no más cubano no te dejes utilizar más lo que vayas a hacer en Cuba hazlo por tu libertad hazlo por el compromiso contigo mismo contigo mismo si hiciste o no hiciste haz como un clandestino lucha por tu libertad aquí y si vas a salir gritando no dejes que ellos se te acerquen. Solamente te digo eso. El clan de los detractores. Bueno, ustedes le dicen detractores, eh, eh, Efrén. Yo le dije otra cosa. Pero no. Al final tienen el mismo objetivo. El mismísimo objetivo. Y nada. Por lo de Cuba, el mensaje está dado. El mensaje está dado. No te dejes engañar por la dictadura. Del primero al cinco. No hay feriado. Nunca lo hubieron. Es que el desfile lo vas a hacer el día 5, no señor, a ah, chinchín Que yo recuerde, hasta yo gobierno se desfilaba. Que yo recuerde, ellos lo que te están parando el país, tú no te estás dando cuenta para ver por dónde raspan un poco de petróleo o esperar a esos barcos que desvían por un lado y que lleguen con el buchito que van a llegar a Cuba. Ok, no te dejes engañar, no te dejes engañar, no te dejes convencer con más mentiras. Y bueno, los dejo, hermano. Gracias por haber estado aquí en la directa. Pero el mensaje para los distractores: Bajanda, bajanda, que miren, ustedes me lo mandaron a decir a mí, ¿verdad linda? TikTok, TikTok, TikTok, y no precisamente es de las redes. Tú me lo mandaste a decir a mí. ¿Te acuerdas? Tranquila. Que todo llega, corazón. Todo llega. Libertad para los presos políticos. Perdónenme que esté así tan pasiva. Es que... Sé que alguien necesita también... Un, po un poco de pasividad. Porque... A partir de mañana, la guerra empieza. tu Rey, ven a mi perfil, ven temprano. Que a nosotros te estoy invitando. Y cuando quieras, vamos a hacer tú para tú. Como tú quieras. Mira. Aguanta, presión. Como dices tú. Aguanta. Besos. Gracias, Efren, por haber estado aquí. Gracias, mi hermana Y Gracias, Halcón. Eh, gracias, Jaime Aranoda. Gracias, María Teresa Rafaeli, Gracias por por ser como eres. Y bueno, creo que me dijeron que por ahí anda un meme y que yo te amo. Sí. Te tengo aquí. Porque eres la guerrera. Hija del león de Judas. Incansable, como te digo, con batería de litio. Con batería de litio, mi hermana. Me siento orgullosa de poderte llamar así. Y me siento orgullosa de estar al lado tuyo. Y disculpa. Jamás en, en la vida te había pedido una disculpa porque cuando te conocí, te conocí como, como casi parecido a ella en Maranova. Eres muy especial, mami. Eres muy especial. Sigue siendo la voz que levanta el pueblo de Cuba. Y obvíate de esos, obvíate de esos detractores, como le dicen ustedes, y depredadores, como le digo yo. ¿Qué son es lo que son? Agentes de opinión. Agentes de opinión. Tú, María Teresa Rafaeli, aunque te digan que no, te estás ganando el amor del pueblo cubano. Ellos dicen que no para que una mentira se convierta en verdad. <risa> te estás ganando el amor del pueblo cubano, mi hermana. Y no te lo digo yo. Y lo siguen diciendo tu gente arriba hija del león de Judas Dios te bendiga libertad para los presos políticos y que Dios me bendiga a mi Cuba y que Dios me los bendiga a todos ustedes, créanme que hoy estoy más llena de bendición de lo que ustedes pueden imaginarse porque creo que he limpiado un poquito mi corazón mañana depredadores y detractores mañana es otro día Mañana estoy dispuesta a la guerra. Los quiero mucho. Dios me los bendiga.